conocemos a Sonic, ¿verdad? Pero ya no sé quién es ese. Entonces vete de aquí y mírate mi video sobre curiosidades de Sonic. ¿En dónde estaba? Ah, sí. <coughs> bueno, algunos sabremos que Sonic tiene una gran cantidad de personajes secundarios y uno de ellos es el protagonista de este video. Y como lo dice en el título, estaremos hablando sobre Knuckles el Echidna. Bienvenidos sean todos a mis Circus Babies. Hello people, my name is Emma. Y en este video, como se ha acabado de decir, vamos a estar hablando sobre uno de los equinas más rojos que hay en esta tierra. Knuckles. Uno de los personajes secundarios que considero uno de los mejores personajes de la Franchise. Así que nada, comencemos de una vez. ¿Quién es Knuckles? Knuckles es un equidna antropomorfo de color rojo. Que se hizo con el propósito de ser el nuevo rival para Sonic en Sonic 3. A Knuckles para la Vega Genesis en 1994 Tiene 16 años y es del tipo crédulo y a veces testarudo Su nombre deriva de los cuatro nudillos que tiene en dos de cada mano que en realidad son dos pinchos afilados así como sus zapatos están inspirados en la bandera de Jamaica por la razón de que vive en una isla tropical él viene de una tribu antigua de kidnas como él y él es el último de su especie las habilidades de este equidna son puede traspasar paredes sin tener que dar un golpe o hacer un spin dash como lo hace sonic tiene una fuerza descomunal y puede planear con ayuda de sus astas que se atraviesan con el viento su creador fue takashi thomas yuda quien ha sido parte del sonic team desde el desarrollo de la tercera entrega del erizo y trabajó como diseñador de knuckles en sonic 3 se sabe que tiene una enemistad con Sonic. A veces se pelean, a veces se ayudan. Mayormente acostumbra a hacer las cosas a su manera y le gusta hacerlo de ese modo. Este rudo y orgulloso Xna, a pesar de ser un poco ingenuo. Knuckles cree y tiene fe en la bondad y honestidad de la gente Es por eso por lo que siempre cae en los engaños de Eggman Es el último de su especie y por esa misma razón es el guardián de la esmeralda maestra Ya que no hay nadie que la cuide Y por ese trabajo y responsabilidad que tiene Knuckles Llegan a ser las veces en las que se siente solo Y eso hace que en algunas ocasiones tenga mal carácter Es un gran cazador de tesoros y cuando le alcanza el tiempo explora la isla aunque él nunca lo admitiría, Knuckles siente un poco de envidia sobre la forma de vida de Sonic. Admit, ya que él ha de ser capaz de vivir sin preocupaciones, sin nada que lo retenga en un mismo lugar. Pero Knuckles nunca cambiaría sus funciones para vivir la vida de Sonic. Es tímido y se pone nervioso con las chicas. Algunos ejemplos serían cuando habla con Amy Rose, Blaze the Cat y se nota mucho más cuando habla con Rush the Bad. La razón más justificable sería porque como ha vivido fuera del mundo exterior, no sabe interactuar directamente cuando está cerca de alguien. Y más una chica. Y hablando de Rush, este también tiene una rivalidad con la murciélago. Y los dos se pelean por la Master Emerald. Y por último, a Anakus le encantan las uvas. Igual que yo. Y le aterran los fantasmas. ghost?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 este video, todo esto O sea, en serio, de verdad Me alegraría saberlo En los comentarios Por lo que estoy viendo Naco se está despidiendo Así que yo creo que debería de hacer lo mismo También, so Nos vemos en la próxima No lo sé